¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Acabo de hacer las losas, ¿vale? Las escaleras y la losa ¡Ay! La losa no, la azada Lo que quiero hacer hoy es hacer los puentes, ¿vale? Continuar con los puentes para ir conectando las islas E inspeccionar un poco más esta que tenemos aquí A ver ahora, ¿qué tenemos por aquí? Vale, es lo mismo pero allí no me quiero acercar porque están los saqueadores. Creo que es aquella de allí, ¿no? Sí, es aquella de allí. Entonces, me voy a ir a esta isla. A esta. Menos mal. Ahora, ¿de dónde vienen? Pues las cosas como son. No tengo ni idea. Pero bueno. Vale. A ver... Voy a aquella isla. A hop? Vale. Pam, pam, pam. Vale, espérate un momento. Estoy intentando ser un poco peligroso. Y no quiero que sea peligroso. Hay que dormir. Así que, antes de, de seguir inspeccionando, yo lo que haría sería el huerto. ¿Vale? Porque necesito comer de forma urgente y no me lo creo uh, creo que ha caído un zombie ¿eh? Creo. ¡Sí! Son zombies. Comida. No hay más. Es lo que necesito. Necesito. Necesito comida. A ver... Comida, necesito comida. Oh, que no sabía que existía el generador este de vacas. Cosas como son. Vale, ahí está. Perfecto. Perfecto. Eh, pam, pam. Vamos a cocinar las chuletas estas. De.. De las islas. Me llevo la cuerda, por si acaso. ¿Vale? Uff. Es que hay muchas islas ¿eh? que, in que inspeccionar Es Lo siguiente Vale Vale Hay que tener cuidado Esto oh, oh, oh. tampoco Tampoco en plan cuidado Está un poco en plan ojo cuidado Eh. Pam. Pam. No. Espérate. Ahí está. Esto ahí. ¿Por qué no me deja? No tengo ni idea. No quiero comprobarlo. Prefiero no comprobarlo, ¿vale? A ver. <risa> vale. Vale. Perfecto. Me sirve. Me sirve, hashtag me sirve, vale, vale, vamos por allá. Uf, uf, uf, ¡Uf, qué tensión, qué tensión! Pero es que esto está difícil, eh. Esto está muy difícil. A ver. Eh... Vale, y ahora lo que tocaría hacer sería ampliar en lo que sería el Puente Porque esto es un poco peligroso ¿eh? Un poco bastante Así que Uno Dos Vale, y vamos a ello Ya a aplanar El territorio Porque ya he hecho los puentes Una de las cosas que quería hacer en el capítulo de hoy Era eso Ahora tocaría Aplanar la isla, ¿vale? Allanarla, allanarla. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Vale. Muchos estaréis pensando que este es Frankie. Pues bueno, no lo sé. Pam, pam. Pam. Vale. Uno, dos. Vale. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Pero de momento quiero. Aplanar. Ahí está. Y obviamente iluminar por si acaso, ¿sabes? Solo por si acaso. Vale. Esto sería tal que así pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam, pam, pam. Pam. Vale. Todo, todo, todo tapado. Todo tapado. Quiero que esté todo lisito. Sigo quitando esto. Me quiero gastar las herramientas. ¿Vale? Para luego poder utilizarlas de hierro. Pero... Pero es que de momento no quiero picar el hierro. No lo quiero malgastar. A no ser que digamos... Venga, vamos al ledero. Vamos a tal. o Vamos a cual, ¿sabes? Pero por ahora... Nos aguantamos, nos resistimos a no utilizar el hierro por el momento. Ya sé que muchos estaréis pensando, pero ¿por qué no lo coges? Porque si lo cojo ahora y, y morimos, lo vamos a perder. Si lo escucharéis o no, pero hay como una especie de cueva o algo. ¿eh? Porque escucho muchas veces como zombies. Aquí. Esto. Esto. Oh, oh oh oh oh oh my God, nos hace daño, increíble, increíble el cerdito. Eh, esto pam pam, ahí está, las cómo se llaman, las vallas, eh, las escaleras. Esto va por aquí, esto, vale, esta montaña. Estaba pensando falta otra montaña para quitar, Esta, esta montaña falta. Esta, esta. Sí, no tenemos problemas de que se me caen los bloques. O se me cae lo otro, ¿vale? Y ahí estamos. Dirás, ¿por qué quitas el agua? Si, si la necesitas. No, no, no la necesito. No la necesito. ¿Vale? Pam, pam, pam, pam. Vale. cuidado. Con mucho cuidado.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 Cuidado. Ay, Dios mío. Esto de que se me pongan delante. Mm. Ay, Dios mío, otra vez. Otra vez. Otra vez. Eh... Me he quedado sin espacio. Bueno, no pues nada. Hago así. Y ahora Aumenté el cofre. Esto sí. a hacer el muro. Donde irán los cofres. ¿Vale? Entonces, voy a empezar a hacer los cofres. Eh... Hay que tener cuidado que no se regeneren ¿eh? los, los mobs. Los, los malos, digo, ¿eh? Los, los monstruos. Bueno, espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido. Porque, oye, eh, hemos avanzado... Muy poco, pero oye, vamos haciendo. Mira, mira, mira esto. Mira eso. Poquito a poquito. Poquito a poquito vamos avanzando. El puente lo haremos más ancho. Eh, bueno, bueno. Vamos haciendo, vamos haciendo. Eh, eh, eh, eh. Así que muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao.